Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares A esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes El programa diferente a todos en radio y televisión El Super Debate Pues bien, eh... A la fecha con los semifinalistas Anoche jugó la equidad y el Santa Fe En el estadio de Techo. Marcador Uno a uno con muchos resparos otra vez Para el bar ...con B de borracho, porque siguen actuando con B de borracho... ...y B de burro... ...y para el árbitro, para el árbitro... ...Bismar Santiago anoche... ...esperamos a ver cuándo es que el, eh, van a tomar medidas... ...para evitar que árbitros como estos... ...sigan dirigiendo en el fútbol colombiano... ...este tipo por la actuación de anoche deben de sancionarlo... ...por ahí seis meses no de volver a pitar... Eh, ...estamos hablando... ...de una manera neutral, porque aquí, aquí el debate es nacional y Medellín... ...pero uno no puede pasar por alto realmente tantos despropósitos... ...que se cometen en el arbitraje y en el fútbol... ...como el que vimos anoche en la capital de la República... ...a esta hora sigue Junior con el América... ...todavía no van 0-0, 0-0 Junior, 0-0 América... ...nosotros el pues, ...ahora nos toca transmitir eh, victorias ajenas... Eh, como no está Nacional de Medellín, por eso anoche transmitimos el partido, eh, lo ideal era el de hoy, pero por el programa de televisión no pudimos hacerlo. Pero sí, realmente queda uno bastante incómodo con la dirección arbitral y el famoso bar, que a la, a la larga sería mejor, hombre, desmonten eso. Si no tienen el personal idóneo, capacitado y preparado para tomar determinaciones justas y equitativas, Hombre, sería mejor que desaparezcan eso y se ahorren una plata ahí, se ahorren una plata. Y lo otro es que el arbitraje hay que profesionalizarlo, porque hay una gente como el árbitro de anoche y como otros árbitros que trabajan por a, en, en oficios varios y vienen a, a rebuscarse aquí con el arbitraje. No, el árbitro tiene que ser bien pago y que el árbitro no tenga que estar de rebusque en rebusque y mirando a ver qué hace y mirando a ver aquí eh, cómo dirige y ¿Cómo en un momento determinado le dañan el oído para que piten más un partido a favor de uno u otro equipo? Porque es lo que está pasando. Entonces sí sería muy bueno que el arbitraje desde ahora le dieran un viraje. Para, ya para el otro año, ya para estos partidos. Ahora tuviéramos final digna donde digamos que el árbitro y que el bar realmente pasaron inadvertidos, que no fueron protagonistas, porque ahora los protagonistas son ellos. Bueno, pero esto vamos a hablar más adelante, llegó Alexander Guimaraes, por fin firmó, hace ocho días Luciano decía, hombre, oye, oh, aleluya, ¿cuándo va a firmar? Ya firmó, ya lo presentaron, Véalo, ahí está, es el nuevo técnico del Atlético Nacional, esperamos sí que le vaya bien, porque si ahí le va bien, le va bien a Nacional, le va bien al hinchado, le va bien al club, nos va bien a todos, inclusive a nosotros también, eh, Realmente los últimos técnicos extranjeros que tuvo Atlético Nacional a todos les fue mal, les fue mal. Pero a Guimaray de corazón deseamos que le vaya muy bien, aunque... Pero a Guimaray de corazón deseamos que le vaya muy bien, aunque mmm, sigo pensando que a Nacional le va mejor con técnico colombiano y esperábamos técnico colombiano, esperábamos técnico. Y todas las encuestas que realizaron todos los medios... Porque uno vive consultando todos los medios, ¿qué hacen? Nosotros también hicimos encuestas, pero yo miraba la de los otros medios y casi todos los otros medios, eh, en ninguno estaba Guimarães ni técnico extranjero. O sea, los, eran otro tipo de técnico. Pero bueno, de esto vamos a hablar en algunos momentos del Medellín, que dice don Gustavo Osorio, pues, la venta de humo sigue, ¿no? <risa> sigue la venta de humo. Nada que se cristaliza Nada. lo del Medellín. Rumores, rumores, como dice la canción de emir boscanes no ese es de la villa. de antonio prieto caramba. de rumores son rumores son yo conozco rumores. la de, yo conozco la de la villa la versión de la villa. rumores son rumores rumores rumores y una venta de humo impresionante que hay rodando por ahí gente que pone a, a, a venderle humo a los hinchas de esto hablamos de nuevo mundo a ver eh, tenemos esta camiseta del medellín que vamos a regalar esta camiseta del medellín para los hinchas que nos llamen hoy a nuestras líneas telefónicas. La, eh, te, tenemos esta camiseta del Medellín 232 5015 Muchas gracias. Entonces esa es la camiseta que vamos a estar sorteando, sorteando entre los que nos llamen esta noche. A ver, y también tenemos una espectacular ancheta que vamos a sortear en el día de hoy. Entre los que llamen a nuestras líneas. Telefónicas, las líneas telefónicas. Las líneas telefónicas. Las vuelvo a repetir. 232-4604 y 01 50 5015 Esa espectacular ancheta la vamos a estar entregando entre, repito, los que llamen hoy les vamos a estar entregando la ancheta. Bueno. Y hoy tengo este espectacular reloj que voy a estar entregando. Póncheme ahí. El reloj. A ver quién se lo va a ganar hoy. Ya en las redes subimos esta semana. ¿A quién fue el que lo ganó esta semana? A Don Gildardo Meneses. Conocimos a Gildardo Meneses, que fue a reclamar el reloj. Aquí tengo este reloj de la precisión suiza. Entonces, espero a ver quién se lleva ese reloj de Navidad. Está divino ese reloj. Viene con todos los juguetes espero a ver quién se lo gana así que llamen a estas líneas y participen de los premios que vamos a entregar ah, ah la pregunta la pregunta es de una vez, se o sea, cuento de ver, Rafa vos, Gol? la cuento la pregunta, Rafa Gol 20 años de triunfos ¿cuál es el actual técnico campeón en el fútbol colombiano, por ende el técnico que logró título en diciembre del 2019 en Colombia ese técnico por estos días ha sonado tanto en Antioquia Ahí les entregamos la pista, muy fácil, muy sencillo Repítala ¿Cuál es el técnico campeón actual del fútbol colombiano? Es decir, el que fue campeón en el 2019 y sigue reinando Porque todavía no hay campeón en el fútbol en el 2020 sí, sí. Ese técnico ha sonado mucho por estos bueno, días Hasta a foto p... hemos visto Yo voy a dar una pista El, el, el último campeón fue América y sigue reinando uh -huh. El que sacó a América campeón, ese es el técnico ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué pregunta tan tesa. Bueno, eh, vamos a la mesa, vamos a la polémica, vamos al debate. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano González Equea, gusto saludarlo, guardo la distancia con usted, lo va a tener al 9.15, usted, lo tengo al 9.15 por cuestión de, de, seguro, de bioseguridad. Buenas noches, Luciano. Y ¿Usted le gustó ese técnico? ¿No le gusta? ¿Lo apoya? ¿No lo apoya? ¿Usted qué esperaba? A ver... Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Bueno, que me guste o no me guste, es lo de menos. Ya lo contrató la Dirigencia de Atlético Nacional, lo que me preocupa es que esté a la altura siquiera del que se acaba de ir, ojalá esté a esa altura y algo más, ojalá. Y <risa> el pergamino no que, le que, da de que... Lo que me guste o no me guste eso, pues, eso le importa a un higo. La inteligencia Atlético Nacional, que al final de cuentas, es la que quita y pone, porque ella está autorizada para quitar y poner, y para hacer y deshacer, y cometer tropelías como... Sacar, por ejemplo, a una persona archi preparada, archi reconocida en el ámbito del fútbol, para que llegue a reemplazarlo cualquiera. Y la prueba está: quien reemplazó al profesor que se nos fue hace poco. Y no lo digo por el que acabo de llegar. Y el profesor el resto, el resto es que ya comenzó la poden nacional y empezó bien. Empezó bien porque ya en la lista de los que salen están Braguieri, Lazo y Estefano Arango nunca debieron llegar pero bueno, ya se tienen que ir faltan a esa lista faltan a esa lista dos jugadores a quienes les importa un pepino la camiseta de Atlético Nacional candelo y segura yo no soy quien para atentar contra el trabajo de nadie pero sí creo que tengo derecho a decir qué me gusta y qué no me gusta yo no soy quién para atentar contra el trabajo del, del par de señores que faltan en esa lista. Como también metieron en la lista a Libelton Palacio, inexplicablemente, y a Juan Guillermo, y a Juan Guillermo Nova. A cuadrado, el portero, inexplicablemente, pero bueno, de hace alto una directiva que sabe mucho de fútbol, es muy bien preparada, para contratar a Guimaraes, el nuevo técnico, se tiraron como 20 años. Haciendo sondeos Analizando su vida personal Si el tipo toma tragos Si el tipo fuma Si no le pega a las mujeres En fin, sí, porque Hay que tener un técnico Ante todo, antes que todas esas bobadas Necesitamos que el tipo sepa manejar Y sea capaz de manejar Ese Atlético Nacional de Neveras Que tiene allá, porque hay puro pechifrío En Nacional hay una caterva De Neveras que es bueno que las vayan poniendo en cintura. Y ya el señor Guimaraes, el nuevo técnico, llegó pidiendo mínimo seis jugadores. Mínimo seis jugadores. Medio América. Medio no, América. Ojalá no sea Medio América. Porque ya está pensando en Volpi, está pensando en yo no sé quién en yo no sé cuántas. Está pensando en un montón de gente ex-América. Pero Nacional solo requiere de tres nombres fundamentales que están en Colombia. Fabián Zambuesa, Jader Obrían, u Obría, o como se llama ese muchacho, el Obrían, negrito, Obrían. El, el negrito de, de, de Águilas, y el señor Albornoz. Con esos tres nombres queda un nacional muy bien reforzado, pero él quiere que a yo no sé quién, Neto Golpi, que al Aguatero de la América, que al kinesiólogo sí. de la América, que a la y, Médica y, de la América, y, de, y, de y de así pronto, es muy difícil, pues, así es que muy difícil. Tiene razón. Porque de pronto nos falta que, que contraten a Tulio, solamente le falta que contraten a Tulio, pero le voy a decir una cosa, señor González, eh, de pronto eh, eh, el señor está pidiendo ¿cuántos? Seis. Seis, medio equipo. Y yo ya descubrí, ya supe quién es el que contrata en Nacional, ya sé quién es el que contrata. Yo creí que toda esa manada de, de, de, de morochitos, y, y perdón la reflexión, que ha sacado Nacional, que todos los ha pedido Juan Carlos Osorio, no ya sabemos quién es el que contrata la fibra 2B Nacional, se llama Camilo Pérez, Camilo Pérez, ese es el nombre que contrata en el equipo Atlético Nacional, y que al paso que va, íbamos a decir que Nacional iba a aparecer ya jugando como la selección del Congo, la selección del Congo, solo le falta eso, o la del Congo, o una de más abajito, de más arriba, no hay ningún problema, una selección africana, realmente da pena pero ese señor espero que el señor camilo Pérez no sea el que le contrate los jugadores a guimaraes que no sea el que va a traer a guimaraes y, y, y, y, y de pronto que contrate a tulio de pronto nos trae a tulio también aquí don gustavo osorio buenas noches bienvenido al Superdebate. debate rafa le doy gracias a dios por todo y primero agradecerle al señor guimaraes por intermedio del de departamento de comunicaciones de atlético nacional en cabeza de juan fernando ortiz que nos dio la posibilidad de hablar con el técnico, no sé si primero o segundo, no, no sé si nosotros hablamos primero que todo el mundo con el técnico, lo cierto caso es, que es que lo tuvimos en nuestro programa de radio en la voz del Río Grande con el gran equipo de Rafa Gol. Bueno, esperemos que el señor Guimaraes, que es una persona seria, es una persona... Yo parto de decir que es una persona seria y me parece buen técnico, porque si sacó campeón al América en seis meses es buen técnico. Esa es la ventaja que Y, a, y había dirigido a la selección de Costa Rica no con mucho a, no con mucho auge en un mundial, pero de todas maneras es, ha estado en mundial, así que me parece que es un buen técnico. Ahora si a mí me preguntaran el técnico tendría que ser antioqueño o mínimo colombiano, mínimo Ajá. colombiano. Y ojalá antioqueño, a ver si rescatamos el fútbol por estos lados y ponemos a jugar los nuestros, no traer eh, los eh, morochitos de otros lados por allá de Barranquilla, porque hoy me encuentro con que la selección antioquia acaba de ser campeona. Sí. Acaba de ser campeona de, Vea, 13 títulos tenemos. De, la de, foto de, ahí, de, de, Oiga, de 16 títulos que se ha. Eh, se han jugado en esta categoría sub-14, categoría infantil, Antioquia ha ganado 13, quiere decir que casi todo lo ha ganado Antioquia, pero también me encontré con que algunos de esos jugadores son de Barranquilla, de por allá de Pijiño del Carmen y así por el estilo, entonces hermano, yo quiero ver, es mi selección Antioquia. La que, como cuando íbamos con Marroquín a la, al, al cincuentenario, todos paisas, todos de acá de la tierra, porque una, una tierra que donde salen los jugadores, hermano, brotan de la tierra, brotan, hermano, y, y traemos jugadores de otra parte. Ahí sí. está, vea, esa, es, esa mi estimado Gustavo Osorio, es la selección campeona de aficionada en sí. infantil. Sí es el título 108 que conquista Antioquia en torneos nacionales, mire, sí. título 108 pero son campeones, ¿Y son eh, campeones. es que el fútbol no tiene ni fronteras, ni razas ni nacionalidades el fútbol no, no, no, se define el fútbol se define solamente por calidad nosotros por no hemos calidad. necesitado, señor, tengo la palabra no se la voy a permitir bueno, a usted porque usted habló media hora estás, ¿cómo, Entonces, cómo usted, no señor, no le voy a dar interpelación porque estoy en mi presentación, no me tiene que respetar a mi señor, porque no yo estoy en uso de la palabra y no le voy a dar Aquí interpelación, no, no le voy a dar interpelación bueno, ¿sabe lo que es una interpelación? Ya. no se la voy a dar señor bueno, González lo me escuchaba media hora ahí hablando carreta entonces yo no, dale, ahora dale. estoy en uso de la palabra si estás hablando entonces, cosas muy serias cosas muy serias, cosas, cosas muy serias, cosas muy serias como la que voy a decir esta semana, esta semana no Tiraron un extra desde el comienzo de la semana. ¡Atención! ¡Urgente! Se vendió Independiente Medellín ver. y se vendió al señor Manuel Santiago Mejía del grupo Corbeta, no sé qué, ta, ta, ta, ta, y eso está casi que firmado. Yo esperaba el comunicado. Pasan ocho días y no hay ningún comunicado. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Siguen vendiendo humo? ¿Siguen vendiendo humo? Porque hasta que no aparezca el comunicado. que hace? Ocho? o Porque es que hace ya una semana, Rafa, sí. dijeron... En extra que se vendía Independiente de Medellín y que a un grupo económico y que a, de, de los más pudientes en Colombia y a ver pues, a ver pues. Y entonces, oiga, y lo más, y lo más irrisible es que. Don Raúl Giraldo sigue contratando. El no hay quien lo compre. El, el, el presidente, espérate, el presidente ya hizo contacto como con, seis, el como con seis jugadores de la liga en Colombia. Entonces pregunto yo, si don Raúl Giraldo sigue mandando y el presidente está contratando, ¿a quién le vendieron? No es que le vendieron a una persona eh, que, que les va a dar el poder a ustedes para seguir manejando. Es increíble pues, las cosas que suceden en el Medellín. Hmm. Bueno. No hay quien lo compre. Es la verdad. De pronto sí. No, quien lo compre sí. De pronto ya hicieron el, el, los, el arreglo los, los económico. los buses eléctricos y los, y los helicópteros y los aviones que no, iban a poner un, un, u, unos, u, unos árabes? Traemos un, cuatro helicópteros, diez jets privados, cuarenta. Y, ¿Y por qué no fueron a decirle más esta plata que vamos a ofrecer por el Medellín? Es que na, todo el mundo echa carreta y nadie ofrece nada. Nadie ofrece no, absolutamente no, sí, nada. Sí ofrece, ah, sí ofrece. Bueno, Pura carreta, pero, pero ofrecen no, ofrecen, carreta, eso pero se no sumo. ofrecen lo que vale. Bueno, creo yo. A ver, eh, le voy a dar la palabra a don Augusto es Velosa, como? el cirujano del comentario. Don Augusto, buenas noches, bienvenido al debate Hola, y sobre Rafa. el tema, ¿qué tiene que decir? Don Rafa, eh, ¿qué tal televidente? Es un placer saludarlos. Permítame, una, tres cositas, mira, eh, ya está llegando un acuerdo Carlos Queiros, que era nuestro técnico de la Selección Colombia con el al Alrayán de Qatar. Y sobre el nuevo técnico de Colombia, al pues lo, de, lo de Reinaldo rueda, rueda suena muchísimo y hay un hecho particular, impajaritable. Se va a desencartar Rueda. Oiga, ya llegó... Parte de la delegación del cuerpo técnico de, de, de, de Chile a Colombia, ya llegó Bernardo Redín, ya llegó Pablo Román, que es el asistente técnico, el segundo asistente técnico de, de, de Reinaldo, llegaron a Cali, no quisieron dar declaraciones, pero bien, bien curioso que llega después de ese, de ese, de ese rumor Vamos en Chile. A ese a Chile. Ahora, ¿qué pasa con Reinaldo dentro de la letra menuda de la contratación? Viernes tiene de vacaciones, hombre, porque no se vuelve a jugar hasta marzo. pagar, él está vendiendo pera, pera, humo. ¿tiene que Señor Reinaldo pero no pera, pera, es el técnico pera. de la selección es estoy, estoy en mi saludo. No, no, no, y no doy, <risa> no doy, no doy, no doy... <risa> Pero Rafa, indemnización de 2 millones 230 mil eh, dólares por si acaso sale eh, Rueda y tiene que pagarle a la federación si la federación no le acepta la salida pero resulta que Rueda está con una espinita le han nombrado hace, hace una semana un nuevo director deportivo que va a estar por encima de él que es un británico, Francis Cajiao y eso lo tiene muy molesto a Rueda y eso, Rafa, puede agilizar que el tipo diga, no, yo me voy para Colombia. Vamos a ver si la Federación Nacional de Fútbol de Chile le acepta la, la situación. ¿Cuáles son, en estos momentos, en carpeta los técnicos Ay, hombre, que tiene Dios, la Federación Dios, Colombiana o sea, ahí, Colombia. como, para elegir no, el nuevo el, no, la, el, el, el sustituto de, la, de nuestro técnico? Rafa, la Federación que... no ha dicho nada, pero suenan, pero, suenan Juan Carlos Osorio, Reinaldo Rueda, Bolillo, Bolillo Gómez no, y, Bolillo Jorge Jorge y Jorge Luis Pinto. A, a Bolillo descártelo, porque ya sabemos... Que un piojo Eso era de Uruguay, ah, que había ah, un piojo stradóel. Ah, ah, el, el, el, el, piojo el piojo Herrera, piojo, ah. el piojo Herrera técnico, Tecniquito. piojo vilaniquito, ya estaba en la selección de claro. México, hombre. El Tarugo Herrera desde lo que. A ver, el ministro Lucena del deporte en Colombia ha dicho: ojo, me preocupa. Ese, ese ese tema de la, del, del fallo judicial de donde se va a obligar a los extranjeros o colombianos que lleguen a nivel internacional a, las, a nuestros aeropuertos la, la, la prueba del COVID-19, dice, eso, eso va a ser una molestia para los extranjeros, eso nos va a perjudicar la Copa América nos va a perjudicar el Campeonato sudamericano Sub-20, nos va a perjudicar tantos eventos internacionales que vamos a hacer el año entrante, perjudicaría si hubiese pues apertura de los estadios y que vengan tantos turistas a ver la Copa América y todas las cuestiones, pero el, el, el ministro dice, eso es perjudicial, y, y también la Federación Colombiana de Fútbol en las últimas horas dice, estamos de acuerdo con el doctor Lucena, no es perjudicial, tiene que, que no caerse ese fallo judicial, y no pedirle a los extranjeros el COVID-19, pues, la, la, el negativo el, el, el negativo del COVID-19. Y finalmente, Rafa, digamos que lo de Maradona en Argentina sigue se sigue hablando. Hoy se habla de los gastos mensuales de Maradona, que llegaban a 120 mil dólares, o sea, 415 mil. Yo decía Maradona en vida, yo asisto a 50 familias que de un, la, de un momento a otro no pueden subsistir. Yo les asisto para que puedan subsistir y por eso gastó tanta plata. Hoy entonces dice que en Argentina, ¿qué escándalo? 120 mil dólares gastaba mensualmente Diego Armando Maradona. Bueno, Rafa, ya estaremos hablando sobre la equidad. Ha dicho una cosa muy cierta eh, Alexis García, no la equidad no tiene publicidad, eh, no tiene prensa. Pero sí fútbol y muchas ganas de ser campeón. Sí, y un árbitro que les ayuda anoche. Le parece poquito. A ver, Juan Diego Arroyave, bienvenido al debate. Y buenas noches, Rafa salud especial para usted, para todos los televidentes. Y bueno, bienvenido, profesor Alexandre Guimarães, al Atlético Nacional. Gran señor, esperemos que aporte todos sus conocimientos que los tiene para que saque adelante a esta divisa verde en el torneo internacional para el año entrante. Fijo está el torneo sea la Copa Libertadores ahora si se dan los resultados o la Copa Sudamericana y que los refuerzos que traiga sean los idóneos para que estén vistiendo la camiseta verde y entreguen como que sientan como tal esta camiseta que ha sido de pronto maltratada por algunos jugadores que llegaron a tomar Atlético Nacional de paseo, a tomar Atlético Nacional de picnic, de... Juergas, de juergas, perdón, etcétera, etcétera. Lo cierto lo es que esperamos, de verdad, que eh, mucha suerte para el técnico, que comience desde ya ahí planeando lo que se va a hacer en el tema contrataciones para el equipo verdolaga y que la gente de Nacional le dé ese respaldo al técnico mmm, brasilero que... Está, eh, vive en Costa Rica y que va a dirigir al cuadro Atlético Nacional conoce bien el entorno colombiano la mejor de las suertes para este técnico muchos nombres comienzan a sonar mucho jugador que regresaría el caso de Andrés Reyes que no van a hacer uso de la opción de compra en Estados Unidos estaría llegando al equipo verde eh, regresando eh, el caso de Nicolás Hernández que se dice sería ya tenido en cuenta por el técnico, me parece una muy buena noticia para ir reforzando el tema defensivo en fin, muchos nombres, por este tiempo comienzan a bajarse nombres de llegada de jugadores que estaban a préstamo en otros clubes y que pueden llegar a aportar en el 2021 a la campaña verdolaga. bueno, y sobre Medellín hay que decir un tema, ¿no? y es que cuando usted compra cuando se va a comprar es porque le van a vender ¿no será que es que no, no, no, no le quieren vender al comprador? Por ahí hay que mirarle la, la cosa, porque compradores han existido y han venido muchos, pero no será que lo que quieren comprar no se los están vendiendo. Cuando uno compra es porque le van a vender. Y no, ha quien, quien, no, no ha habido voluntad para vender. Puede ser por ese lado, más bien miremoslo. El tema que ha pasado con Independiente de Medellín, aunque anuncian por ahí que el próximo 9 de diciembre, o sea, el día miércoles, habrá una rueda de prensa anunciando quiénes son los nuevos compradores del Medellín. Por ahí como dice el viejo refrán, amanecerá y veremos, don Rafa Gómez. Sí, Oja, o, ojalá sí, para que se clarifique esta situación sí. definitivamente del Medellín. Ahora, yo lo que sí espero no es que nos van a salir, que el anuncio lo van a hacer oficial el, el 28. día 28 de diciembre. Eso sí que no lo van a hacer, no lo cree nadie. A ver... Eh, a esta hora seguimos transmitiendo aquí a través de nuestro de canal Teleantioquia, emociona estamos a través de Facebook Live en vivo en directo y a través de Youtube también en directo para toda la gente que nos quiere ver en cualquier rincón del mundo, entonces puedo observar el superdebate. Don Elkin Lambo, bienvenido hoy. ¿Cuál es su pensamiento con respecto a todo esto que está aconteciendo en Colombia con el fútbol? Don Rafa Golinares, primero eso, primero un abrazo, rompecostillas a la distancia por el tema de la pandemia. Segundo, un saludo muy cordial para los televidentes, los internautas. Esto es Rafa Gol Radio Televisión, el superdebate en Teleantioquia que emociona. Tercero. Lo del sentido común, ha hecho el técnico nuevo de Nacional Guimarães, porque ya ha anunciado que va a tener en cuenta a Nicolás Hernández, que error bueno. el técnico anterior no tenerlo en cuenta, y Neider Moreno, que se tiene que poner las pilas en Nacional. Esto no es que en Envigado me va muy bien, pero con el respeto para la gente de Envigado, la camiseta de Nacional pesa 100 kilos más. Lo otro, ha confirmado el cuerpo técnico nuevo de Nacional este fin de semana, que no van a tener en cuenta en la lista... Ni a Cristian Blanco ni a Segura, ni a Blanco ni a Segura. Ahí están, dos jugadores que eran de las entrañas del técnico anterior, no están en los planes de este técnico. Dice el técnico de Nacional, muy de acuerdo, señor Guimarães, la prioridad en este momento son los defensores centrales. Defensores centrales. Es que de mitad de cancha hacia adelante Nacional tienen hombres. Pero esos nombres, Vladimir, Duque, Candelo y compañía, en caso de seguir, deben demostrar esos nombres, que sean nombres en el terreno de juego. Don Luciano, lo felicito, porque ayer viendo el rendimiento futbolístico de sambuesa qué excelente jugador el de Independiente Santa Fe, que injustamente no, estoy de fue expulsado. De pero resulta que gracias a Dios usted no es el que contrata en nacional, porque usted habla de Sambuesa, Albornoz, Albornoz y Obrián, excelentes jugadores. Pero el fútbol es equilibrio y Nacional sí que necesita defensores. Ese es el problema del técnico. Así que hay que empezar, señoras y señores, por estructurar un equipo desde la defensa. Gracias a Dios usted no contrata en Nacional. Lo otro, el mejor triunfo, sigo insistiendo, de los directivos de Nacional en la parte administrativa, perdón, del Medellín, pasando al Medellín, es el tema de las nenas, las damas. Perdieron ayer las poderosas ante Santa Fe. Pero, Rafa Gol, por lo menos este equipo, jugadores con actitud, jugadoras, aptitud. No, ayer no perdieron, quedaron eliminadas. Quedaron uno, eliminadas, sí, uno, porque uno. empataron con Santa Fe y aquí como habían perdido cero, no pasaron a la final. Pero esa alianza administrativa de Medellín con formas íntimas, que se pusieron la camiseta roja, eh, rindieron y brindaron frutos a la afición de Independiente Medellín. Felicitaciones, el único aspecto positivo en la parte administrativa que destaco de Medellín este año, la alianza con formas íntimas. Señores, soy antioqueño toda la vida. Rafa Golodijo dijo 108 títulos para la selección antioquia en todas las categorías. Le ganó uno por cero al, al seleccionado del Valle. 13 triunfos en la categoría infantil. Lo que le llama a uno la atención es que muchos de estos jugadores... Ya no toca ni en Nacional ni en el conjunto deportivo independiente Medellín. Y qué pena, don Luciano, si hablamos de una selección de la regional, ¿para qué vamos a llamar de otras partes? Claro. Entonces, es muy sencillo. Esto es de buenos y malos y jugadores nacidos aquí, porque hablamos de la selección Antioquia. Don Rafa Golinares, le doy el dato. Desde el 2007, no hay un técnico extranjero que haya triunfado en Nacional. Yo espero que sea Guimaray, porque ¿Eh? tiene charreteras y tiene hoja de vida. En el 2007 lo hizo Quintabani con doble título y después de ahí no han dado pie con bola. Señor Guimaraes, creo que le llegó la hora de romper el antirrécord que tiene Atlético Nacional con técnicos extranjeros. Y, y, y Guimaraes tiene la ventaja y es que ya conoce el fútbol colombiano y fue campeón en seis meses. que aquí lo que necesita es ser campeón en seis meses y él fue en seis meses campeón con el América. Y ahora que llega a Nacional, que tiene más, que tiene todo, se lo entregaron todo. Por eso usted tiene que ser campeón, y debe ser campeón. Tiene y debe que ser campeón con Atlético Nacional, porque usted ya conoce el medio. En cambio, los otros técnicos, a los seis meses, apenas estaban en precalentamiento. No, entonces, creemos que Guimarães, y además, con toda la corte que tiene, la organización Ardila Lule, colocándole el tapete para... Lo que él abra la boca le lo van a contratar, lo que él quiera le lo van a dar. Entonces, de esa manera sí esperamos y creemos que si fue campeón con América, tiene que ser con Nacional, que tiene más nómina que el América. Bueno, señores, el partido terminó: 0 Junior, cero América, otro empate. Anoche empataron Equidad, anoche empataron. ¿Qué se necesita para que Nacional clasifique a la Copa Libertadores? Porque Nacional depende de estos resultados para que vaya a Copa Libertadores. Después de la pausa comercial les vamos a decir cómo. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Sabemos cómo es, cómo es la jugada. Por eso en Antioquia mejor apostamos en BetPlay. Apuesta la tu pasión y recibe apuestas gratuitas. Recarga tu cuenta. En nuestros puntos de venta, gana. Gana contigo. Autoriza con Juego. En Cotrafa, facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva o usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del gobierno nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595 cotrafa.com.com. Vigilados Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Unifrenos en San Juan con la 70 Revisión gratis de sus frenos, suspensiones. En Unifrenos, llantas en todas las marcas. Alineación, balanceo, cambio de aceite, baterías, amortiguadores, mofles. Unifrenos, trabajamos para su seguridad. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. En Covelo, corbatas, camisas, accesorios, y ropa. Estamos en el Centro Comercial Pionero, local 105. Cobelos, en el Centro Comercial Pioneros, por la estación San Antonio del Metro. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Bueno, seguimos en el superdebate, bueno después de conocerse los resultados eh, América América 0 Junior 0 y el otro resultado que fue Equidad 1 Santa Fe 1, hubo empates Nacional está dependiendo de la América y de la equidad para poder pasar a Copa Libertadores. Señor Osorio, ¿cómo sí. pasa Nacional? Depende, depende de uno de los dos, no necesariamente de los dos. Sí. Depende de uno de los dos. El problema acá es que ya Equidad sumó un punto, tiene 37. Nacional tiene 38. América también llegó a 37. Si sí, sí, los dos equipos, sí, los dos equipos, tanto América como el eh, Equidad suman de a dos puntos, sacan a Nacional. Porque llegan a 38. Si, si un suman partido. un punto más, eh, los dos. Un punto más. Pero, si suma, pero, si suma, pero si suma solamente América y no suma la equidad, Nacional tiene el cupo a la Copa Libertadores. Nacional necesita que de aquí en adelante no sume uno de los dos. No sume uno de los dos. Porque mire que sumando un punto, equidad eh, igual a Nacional. Y le quita la posición. Igual con América. Igual pasa con América. Entonces, ¿A usted le interesa, señor González? No, que nacional en lo vaya? absoluto o sea, me usted, importa. ¿Usted, usted, ¿usted lo si que ¿Pasa, pasa o no le... pasa? En lo absoluto me importa. Un equipo no. que ha sido indigno con su fútbol y con la afición no tiene derecho absolutamente a nada. Yo no me voy a reventar haciendo cuentas y haciendo fuerzas. En lo absoluto, Nacional tiene que clasificar por sus méritos. Y desgraciadamente, el montón de neveras. Electrodomésticos, de electrodomésticos, se van las neveras en Nacional. El montón de neveras que tiene no les dio la gana de pasar y yo creo que tienen que recibir su merecido moral. Lamentablemente así es. Yo creo que es indigno que Nacional está hasta ahora haciendo cuentas y vea del escuadrón rojo. El escuadrón haciendo cuentas hay para que Nacional entre. Usted no señor, la sabía. Y señor, indigno señor, que Nacional esté en una Copa Libertadores señor, yo, dependiendo de eh, terceros. Rafa, Rafa me es? dio a mí el cambio. y Como yo soy un periodista bien informado, pues bueno, yo tengo que Bueno, me alegra entrar. que esté muy eh, bien eh, informado. A mí me preguntó Rafa, usted como propietario, eh, que, como representante del Escuadrón Rojo, usted quiere hablar sobre las posibilidades que tiene Atlético Nacional de ir a la Copa Libertadores. No, Rafa me dijo, eh, vamos a hablar del tema de cómo clasifica Nacional o cómo... ...ese clasificar... Retomo, a la América. retomo, un equipo que no ha sido digno de clasificarse por sus méritos... En, un, ...en el campeonato más fácil que se pueda tener... ...porque este es el torneo más fácil, el campeonato más fácil de ganar es este... ...y Nacional no fue capaz, ¿qué carajo va a tener derecho a nada? ¿Qué bueno. carajo va a tener derecho a...? Ahora que no se les ocurra pues a la, a la brillante directiva que tenemos en Nacional que porque lo clasificó Yu, lo clasificó América, lo clasificó Equidad, danles un premio porque va a Copa Libertadores. Son capaces, son capaces. Esas neveras no merecen nada, sino meterlas eh, eh, en el trópico para que, para que se calienten ese montón de neveras que hay en el cuadro verde de la montaña. Y entonces, ¿qué hacemos con la nevera de Harlan? ¿Hay que mandarlo a dónde? No, pero, Porque, pero que no es Harlan es Hernández, bueno, pues es Andrade señor, El único jugador que le puso esto, coraje y corazón, se llama Perlaza, a quien ustedes tanto odian Fue el único perlaza que Berenza le puso a esto, coraje y corazón Coraje y corazón, le puso tanto de corazón perlaza, perlaza en el partido anterior, pues, que tan, en no, dos fotos da, de ta, Tanto corazón les puso, señores, tanto corazón les puso que aún, en medio de sus limitaciones siendo un jugador limitado bueno, tuvo tuvo no. capacidad para pelear, por supuesto. Le puso tanto ah. corazón en, en el partido Blan anterior. Gran jugador, Carlos Barrera, gran jugador. ...sinónimo de absolutas neveras... ...y ahora vais que está en la Copa eh. Libertadores... ...y hay... Oye ...ya, pero estamos... ...no, estamos locos... ...estamos locos... ...al señor Isla en todos los partidos... ...lo catalogó como la figura de nacional... ...la figura de la cancha... ...y ahora se le olvidó... ...y ya dio a... ...le a faltó Colaza. peloticas cuando tenía que ponerlas... En ...eso no se da en las farmacias... ...eso se da con la capacidad de los hombres... Y el amor a, las ah, no, a Perlaza no le, le faltó, faltaron peloticas le faltó, para ir a toda Yo no voy a debatir con ustedes. Que no, que no, es de no, no me interesa debatir con usted, y No me interesa bien merecido lo tiene. Y lo va a manejar es. Alexander Guimarães y, y nuevos jugadores que van a llegar al equipo. Yeah. Esos los que van a estar en la Copa Libertadores y clasifica ahora, se le dan los resultados. Pero es que la ira suya y el resentimiento es por otra cosa. De, por ese resentimiento resentimiento suyo el nacional. Bueno, eso a vos me no te importa. Mis sentimientos es que son míos. Ya vas a hablar ya vas a barbacha la a meter las mentiras típicas no. tuyas. A salir con, tu, con tus cañas Estaría. típicas. <risa> ya vas a meterte sí. mis sentimientos. Ah. Ya vas a hablar barbacha no, a decir, usted, a decir mentiras nombre Decido que te la Decí la mentira Pero, que te dé la gana. No, Dios, ahora una ya. más, una no, no, menos, más, bueno, el verdad, muy dignado. Lo cierto es que, este, mire, para mí mi nacional, nacional hasta este momento tiene algún mérito, tiene 38 puntos, tiene más puntos que la América y tiene más que puntos que la equidad y no está en competencia. Yo sí voy a hacer fuerza, hermano. Para que Nacional me haga la copa anda, y que saquen a Quiao, que saquen a la América. A mí me importa un comino. Bueno, no me interesa, cada quien tiene. No me interesa a la Chica. No me interesa a la yo. América. Pero yo bueno, sí, bo, haré fuerza quiera. para que pues Nacional eso, se aplique eso, a, eso, eso, a la Copa no, Libertadores de América. Pero Nacional tiene un mérito en este momento. Tiene 38, América 37. Y la aquí a 35. Hagan fuerza la que quieran el Haré que. Quiera. Usted Eso me preocupa sí. Yo no sí. hago fuerza por nada ni por nadie. Porque no hemos hecho ningún arte. Para, este para este ganarnos este año. Es que este los año árbitros... no lo hemos ganado. No lo hemos saldido, el... Contra el espero este es que los árbitros que van a dirigir no van a tirar los salvavidas que hizo Mar Santiago la noche anterior. Ridículo, sí. absurdo, penoso. Tan es raro. más, ah, al directivo mira. del Santa Fe le pido públicamente, demande ese partido, hermano. De, lleve las pruebas, ahí están los el videos de, de lo la actuación del árbitro, cómo se lo per, perratearon. Ahora, el pobre Rivera, anoche en la rueda de prensa era ahí, no tiene... Eh, le dio hablar? miedo porque pronto tiene que... Que lo, lo, van que lo, va, lo van a sancionar, usted Sanciona? presidente de Santa Fe, Hágase respetar hay que respetar su equipo, hombre Toma así eso que Pero... le hicieron anoche a ver, Augusto Velosa Luciano sí me tiene aterrado hermano, antes él celebraba un autogol del equipo contrario mientras Nacional pudiera ir a algún torneo internacional o pudiera ganar un partido ahora ya Pero, oígame, se fue en contra Augusto Justamente está esperando que Nacional entre a la Copa Libertadores con el servodio de América ¿qué tal es? Dependiendo de posibilidad terceros. Posibilidad. La a ese programa. nivel yeah. ha llegado Nacional a depender no, no, de terceros no. por culpa de unos jugadores no, la y tengo de la al camiseta. Cirujano. Lo cierto es que América y Equidad con sus empates respectivos jugaron a favor de Nacional. Es uh -huh. cierto. Sí. Y como dice Luis Etavo. Con uno que gane, América o Equidad, el próximo compromiso, pues, ya Nacional no puede aspirar a Copa Libertadores de América. Y lo otro... A ver, a ver, ah, los no, eso. eso. No, clarificame es... eso, pues, porque no. entonces, ¿cuál claro. de... ustedes que son periodistas dos, informados, de los dos, informen, de pues, de bien, 2, de entonces, clarifiquen en esa banca, pónganse el acuerdo, pues, ah, periodistas informados. No, no, no, a Nacional lo sacan ah, blé, si suman América cháayı. y Equidad. Si suma uno solo, claro. Nacional está, porque están, están Santa Fe, Junior... Nacional y... y, y en este bueno, momento, Velosa fue el más sincero, América. dejó ver todo no, su no, no, sentimiento no, no. antiverde. ¡Hala, sí, la ¿cuál es el...? Oiga, pero ¿cuál...? Lucio, Lucio, por favor. Antes, el hombre, antes, por el control, yo, antes, por el contrario, sí, con, antes, por el contrario, dije... Con nacional. el empate, América y Equidad, jugaron a favor de Nacional por ahora. Por ahora, ¿o no fue así? Claro, porque ninguno de los dos ganó. Tanto Equidad empató como América acabó de empatar. Entonces, eso le favoreció por ahora al Atlético Nacional. Bueno, y lo otro, Rafa, Harold Rivera dice, para nosotros hubo disciplina anoche, para el rival no, ¿no? Fue la, lo, la, la gran conclusión en la rueda de prensa de Harold ¿Tiene Rivera. Razón? Porque Alexis García. Bueno, nosotros no tenemos la, la publicidad de la cuando prensa. yo decía en estos programas que el arbitraje colombiano es perverso, sobre todo de la manera vulgar. En que se han ensañado contra Atlético Nacional, yo era un llorón. Ah, ya se están dando cuenta. Yo era un llorón cuando aquí reclamaba todos los días esos arbitrajes malignos que hacían estos señores estos peladitos que están pitando en colombia contra atlético nacional la respuesta era que yo era un llorón ah ya se están dando cuenta que estamos en manos de unos arbitricos de poca monta ya se están dando cuenta. Incluso inclusive les voy a contar a los televidentes me amordazaron me dijeron esta cámara que dejara de llorar y de atacar a los árbitros me amordazaron porque yo decía que el arbitraje colombiano está en manos de unos malos, perversos árbitros. Es que usted merece que se amordase con muchas cosas. Es más, Jefferson Duque le envió este tapabocas para no. que siga hablando de él, no. para que siga no. hablando de Duque no. y él no. siga no. marcando no. goles. Pido no, la no. palabra, señor no. director, por... espero que Cómo me la a respetar. No. Primer no. punto, no. es increíble. Yo sí me comprometo porque Veloz empezó dando datos. Yo quiero que Nacional esté en la siguiente fase de ¿Eres Copa Libertadores. Niño, profesor de sabe por qué? Porque esto le, le, le conviene a la ciudad, le conviene al equipo. Guimarães tiene la culpa que el anterior técnico porque usted no lo toca y los jugadores de este semestre les haya ido mal. Llega un nuevo proceso, hay que apoyar este proceso y seguramente porque han salido cinco jugadores van a salir más, siete con segura y blanco. Es decir, que los actuales y los que van a llegar tienen la culpa de los que hicieron los anteriores. Esto le beneficia a la ciudad. Hay que hacer fuerza para que Nacional llegue a la Copa Libertadores de América, señoras y señores. Pero algunos que dicen que son y... genéticamente verdes, tal parece se pusieron Lucio, la camiseta de y, ser genéticamente si va, osoristas si Nacional... porque ya no Atlético Nacional señoras y señores y Sin Nacional, nacional va a la Copa Libertadores oiga el representante Sin Nacional no llorar para que nacional? que nacional no entre al Libertadores ¿Qué tal Sin ¿Sí Nacional? No, nacional? nacional? Tiene es que no el, no, no el derecho a ser internacional Sin Nacional Claudia Valle que Monte escucha esto Aquí está el derecho a ser internacional nacional. en la Copa Libertadores es por Juan Carlos Osorio Pues claro lo entregó clasificado es que es el equipo clasificado por eso jugará Juan Carlos pero, pero, pero, pero, oye, lo alabó ¡Ay! Le quito el derecho a Luciano. A mí ese derecho no, no me lo puede quitar. Yo no había Nadie que le quitaba el derecho. Oiga quitar. bien, yo Nadie dije lo... que, que, que tristeza. Un hincha genéticamente verde haciendo fuerza para que Nacional no entre a la Copa Libertadores. De, porque, eso es lamentable. Porque la, eso es genética ver, la genética verde nos hace orgullosos y altivos. Nosotros no podemos sí. depender de nada para alcanzar nuestro, nuestros objetivos. Tiene razón, pero ¿qué hacemos para que no salga la libertad? Y conmigo Eso es está peor. la hinchada en este momento. Eso es peor. Verde. Lo felicito. Los no, felicito, con, con, pero con se hace teoría? fuerza para que no entren a Ciudadanos y Libertadores, eso es peor, eso no, es no. lamentable, eso es triste Usted el tapabocas otra vez para volver a reír, hombre, ¿qué, qué, qué, qué no, me no, sabe? No no, no, no, no, no, no se lo muestro porque, vez, porque después de dos posturas no, no lo puede poner no, más Ya vez, lo he puesto hombre, dos hombre, veces, cada no, que no, habla de Duque, Duque marca gol Reencarnó Montecristo, hermano, qué dicha para la sociedad nuestra que Guillermo Zuluá haya reencarnado Hágale, charrito negro, continúe usted, ¿Qué dicha? que estamos en diciembre Ilustración. De todas maneras, nacional tiene la opción y está ahí. Beneficio Haremos para la ciudad. Fuerza, desde luego, para que nacional. Sí, dependiendo de los demás. Derecha. Esta pausa y ya estamos con ustedes. Permiso. Nuestra familia en Bigadeña. Encuéntranos en la entrada del barrio El Dorado. Visítanos y conoce el ahorro efectivo que nos caracteriza. Bueno, y prepárate para obtener un alto puntaje en el IPEX. Saber 11, con IPEX, formarte, dictado por los más. Teso. Llama al 444-0404 y grecia formarte.edu.co. Formarte. También virtual. Dictado por los más tesos. diseños originales, vitrinas de alta calidad, cientos de clientes satisfechos en www.vitrinadelujo.com Estamos también con Formarte. Prepárate para pasar a la Universidad de Antioquia y a la nacional, como lo han hecho varios que lograron ingresar a la universidad con el preuniversitario Formarte. Dictado por los más tesos. Llama al 444-0404. Ingrese a formarte.edu.com. Formarte. .edu también virtual. Dictado por los más tesos. Bueno, encuentra en la Semana del Vino el detalle ideal para obsequiar en esta Navidad. Paga dos, lleva tres. Paga dos, lleva tres. Del 29 de noviembre al 9 de diciembre en Euro Supermercado. Entonces, entonces, venga, Juan... Mano de Ya vuelve el Superdebate por Tele Antioquia. A mí me preguntan, ¿por qué la leche colanta es tan buena? Yo les cuento el secreto, es que la leche colanta tiene todo el sabor del campo y es auténtica como nuestras costumbres. Un vaso de nuestra leche tiene el amor de nuestras familias. Y la fuerza de nosotros, los campesinos, que somos gente buena por naturaleza, ese es el secreto de la leche colanta. Que leche 100% del campo colombiano, para todos los colombianos. Colanda sabe más, sabe a campo. Las mejores Navidades inician con los amigos y la familia. Inician con los que saben. <música> el ron de los que saben El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. de taxi vía WhatsApp 312-265-6565. Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. O marque al número fijo 265-6565. Los hinchas antioqueños sabemos cómo es la jugada. Por eso en Antioquia mejor apostamos en BetPlay. Apuesta la tu pasión y recibe apuestas gratuitas. Recarga tu cuenta...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 Superdebate por Tele Antioquia. Y como en toda la navea, Colanta trae los vasos de la colección de la granja Colanta. Prácticos, bonitos y en diferentes motivos coleccionables. Aquí tengo la vaca. A mí me tocó el cerdo. A mí me tocó la gallina. A mí me tocó el perro. ¿Cómo conseguirlo, buen... burro? ¿Cómo conseguirlo? Facilito, recoge tres sellitos de las bolsas de leche Colanta. Más 1.500 pesitos. Y llévate tu vaso. Aplican términos y condiciones. También en Navidad Colanta sabe más, sabe a campo. Visite nuestra página www.colanta.com Bueno, ya saben que hay que coleccionar los vasos de Colanta con solo 1.500 pesitos. Bueno, eh... Tenemos la pregunta de los 20 años de Rafa Gol. ¿Quién es el último eh, técnico campeón, el técnico reinante que sacó al equipo campeón el año pasado, que fue el América? La respuesta la tiene nada más ni nada menos que Uriel Sánchez, nuestro gerente, el gerente del canal Teleantioquia. Emociona, emociona, emociona. Doctor Uriel, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia, yo soy Uriel Sánchez, eh, gerente de la Antioquia, un gusto saludarlos, y el actual técnico del fútbol profesional colombiano es Alexander Guimaraes, que por cierto, ahora viene a ser el director técnico del club Atlético Nacional. Sí señor, esta sección se llama Rafa Gol, 20 años de triunfos, Guimaraes, actual técnico campeón en Colombia con América, ¿le gusta Guimaraes que llega a Atlético Nacional? Hombre, yo creo que es una excelente decisión del equipo y por supuesto de Juan David Pérez, presidente, que sé que muy pronto va a recoger los triunfos que se merece. Sí, señor, se lo merece. ¿Cómo le fue a Teleantioquia este año? ¿Cómo le ha ido en el mes de diciembre? Hombre, Teleantioquia termina un año muy bonito con el abrazo de la audiencia. Y con la nueva programación totalmente consolidada en un año que ha sido distinto para todos, pero gracias a todo este equipo humano del canal que ha hecho esto y gracias a la audiencia que nos acompaña. Y el tema deportivo, veo que hay un muy buen programa, Teleantioquia Deportes, el acompañamiento del de director de comunicación en materia de periodismo de Teleantioquia en Deportes. Y me imagino que se ha reinventado este año, pero cuando uno se reinventa es una oportunidad y eso ha permitido la pandemia. Ha sido una oportunidad, una oportunidad muy grande la voz mira, queremos decir, nuestro público tiene deportes en el canal. Estamos muy contentos porque nuevamente Rafa Gol y todo este equipo los domingos por la noche se consolida, están acá después de la pandemia nuevamente Teleantioquia Deportes en los lunes y los viernes, las transmisiones deportivas, nuestra sección de deporte, nuevamente John Jaime Osorio y todo el equipo de muchachos del noticiero y pues ahora que nos acompaña también un gran amigo y un gran profesional que está en algunos momentos del canal que es Adolfo Pérez, o sea que de deporte estamos hablando entre la Antioquia. ¿Qué le está pidiendo al niño Jesús? Le Estamos pidiendo muchas cosas, pero sobre todo salud y que este virus nos dé descanso, ya eh, suelte ya la, la, la rienda porque todos merecemos la salud para los antioqueños y los colombianos. Oiga, le luce el tapabocas, ¿no te ha dicho la señora que te luce el tapabocas? Eh, pues hay muchas personas que me han dicho que mejor me quede así. Que Dios lo bendiga <risa> Un abrazo a toda la audiencia Teleantioquia emociona Y esta sección se llama Rafa Gol 20 años de triunfos Muchachos sigan ustedes eh, Que sigan los cuchachos allá los cuchachos Allá los dejamos y lo los estamos viendo estos domingos en la noche en Navidad Bendiciones y prosperidad equipo deportivo de Rafa en Navidad En familia en paz y en amistad con el equipo deportivo de Rafa Bueno, muchas gracias al doctor Uriel Sánchez, nuestro dinámico gerente de Teleantioquia. Emociona. Bueno, eh. Preguntas rápidas, a ver, en el, ¿qué dicen los cibernatos? Preguntas rápidas en el chat con Elkin voz. A través de nuestra cuenta de Facebook Live, Rafa Gol al aire, también en el Twitter, Rafa Gol-Bajo dice Rodri, Luciano, si Nacional gana la Copa Libertadores en el 2021 y clasifica al 2021, ¿usted la celebraría o usted ya no se puede montar al bus? Dice Ay, Rodri, aquí lo veo. Ah, por supuesto que la celebraría, porque es que el derecho a ser hincha no me lo puede quitar nadie. Por supuesto que la festejaría. Lo que no me está gustando es que estemos todos rezando para que pierda América y pierda Equidad cuando nosotros tuvimos la oportunidad de derrotarlos y no fuimos capaces de ganarles. Bueno. A través del Twitter, Rafa Gol al aire, le preguntan a don Gustavo Osorio, Gustavo, entonces, ¿cuál es la verdad del Medellín? ¿Usted cree que lo venden este año? ¿No lo van a vender o qué? Cuéntenos algo que sea re, eh, real. Dice no. Jason Escarlata. No, la, la pregunta del millón. A esta hora Medellín no está vendido, es la realidad. A esta hora, 10 de la noche y 26 minutos, Medellín no está vendido. A don Augusto Velosa, Margarita Rodríguez, ¿cómo siguen a Velosa las nenas en el, en el Facebook? No. Le preguntan, ¿qué jugadores llegan al Medellín que terminan contrato en otros equipos y qué jugadores terminan su contrato y se van? Bueno, termina el contrato, pero no se va eh, Javier Reina, ¿no? Creo que por su muy buena campaña de seguir en Medellín. Pero Bayron Garcés y Luis Mena terminan su contrato. Ahí queda un interrogante si los dejan o no los dejan. Y regresan de Bucaramanga, Diego Eraso, Brian Castrillón y eh, del Jaguares Cristian Chavarría, entre otros. A don Juan Diego Arroyave le preguntan, Juan Diego, saludo para Jairo Moreno, Julio Mora, Seba Sureño, Feliz Eduardo Muñoz, Luis Usuga. Le preguntan, Juan Diego, para usted, ¿quién debe ser el técnico de Colombia? Debe ser colombiano y soy partidario de dos nombres, Luis Fernando Suárez Bye. y Juan Carlos Osorio. Dejémoslo ahí, señores, con los internautas. Alguien tocó la puerta cuando hablaron de eso no Lo tocaron madera, pero por el primero. Sí, por el primero. ¿Por bueno. quién, ¿Ustedes a quién no. le gustaría que fuera técnico de la selección, Luciano? Innegablemente el más capacitado, el más preparado, el que ya ha hecho todo el recorrido del mundo, el señor Juan Carlos Osorio Arbeláez. ¿Y usted qué dice, Gustavo? Adhiero. Uy, primera... Uy, hace rato que no me ponían de acuerdo Luciano Gustavo. ¿Están de acuerdo? A ver, eh, cirujano. Reinaldo Rueda debe ser el técnico de la selección colombiana. ¿Qué dice Juan Diego? Tengo esos dos nombres, los que dije ahora, ni Fernando Suárez o Juan Carlos Osorio. ¿Y la voz? Reinaldo Rueda, hombre, Reinaldo Rueda debe ser el técnico de Colombia y está aquí, cerquita, cerquita, Reinaldo Rueda. Bien, hombre, Reinaldo, ojalá lo seas. Desencarten ¿Sí? a Chile. ¿A quién? ¿Usted de cree que es, es, le vamos a hacer sí. el favor a Chile? ¿o qué? Claro que le vamos a hacer el favor a Chile. Sí. Es, es que Chile, la plata que le debe pagar a Reinaldo Rueda por echarlo, ya no la va a pagar. No. Ya le tienen el reemplazo listo. Todo está hecho para que la suma la, la dirección técnica de la selección Colombia. Quiero ver, quiero ver al señor, al alter ego de Reinaldo Rueda, el señor, ¿cómo se llama? El parador físico. La, el señor. Alberto. Carlos Velasco. Eh, eh, eh, Velasco. Bueno, el profesor Velasco, Eduardo Velasco. No voy con los vitrinazos porque me acabó el ah, tiempo. Bueno. Vamos con vitrinazos. Usted tiene vitrinazo, pues voy. Y empiezo con los míos. Le tengo vitrinazo para John Cartagena y el hombre de supermercados Euro también a Andrés, ese es Andrés Urrutia también en Supermercados Euro. Eh, María Indira. Ah, no, este es el, el, nuestro amigo, ah, el doctor Elkin Sierra Gañán el que salió de ah. la clínica. Sí, se, claro, sí. estuvo operado del ah, corazón, hombre. estuvo tres días ah. en la clínica. Lo, lo mismo para Maura Indira Oviedo, eh, se graduó en licenciatura informática y educativa en la Santo Tomás. A Yuli, Gaby y Alejo en Barranquilla, las familias Areiza, Giraldo y Suárez. A mi hermana, que está de cumpleaños en La Ceja, a ver, ponchenme ahí la familia de la ceja B, ahí está Alba Mary Osorio, mi hermana con toda su familia para Elber Restrepo y la familia Betancur Elber Restrepo mañana empresas públicas va a colocar la iluminación allí en el estadio Atanasio Girardot de Navidad Al Chusco Sierra a la sombra de Durán, a grandes amigos y Alberto Ramírez, el popular Carol Este para el niño Michael Sierra en los Estados Unidos, en Conérico, que está de cumpleaños el hijo de don Gabriel, Jaime Sierra Abrazo especial, hincha de nacional, para el profesor Luis Vladimir Toledo, que está con su hijo Luis Alejandro, ahí en el sector de Sudamericana. Vitrinazo eh, para don Nicolás Calle, mi primo en Estados Unidos que jugó fútbol con Juan Carlos Osorio. Del barrio, de la barra al barrio, nuestros amigos de la alcaldía de Medellín que están haciendo grafitis y la gente de Ubanal también, 30 años de existencia. Vea, los grafitis los patrocina la alcaldía de Medellín, a hinchas de nacional y Medellín. Está bonita la ciudad y la personería... También con estos gratos bonitos se ve, así es unido los verdes y los rojos. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias. A partir de hoy vuelve el ventanal de los recuerdos con Leonardo Correa Ferrucho enseguida del programa, así para que queden. Feliz noche para todos. Recuerden las palabras de salmista, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré porque solo tuvo Dios me hace vivir contigo, Dios te bendiga, mí Este programa no.